La maestría en la historia argentina y latinoamericana es una maestría que tiene una duración de dos años formado digamos por una serie de seminarios que básicamente tienen como finalidad formar a sus egresados en cuestiones teóricas, metodológicas y por supuesto en el, los diferentes campos de la historia en, en un abordaje multidisciplinario digamos a través de una serie de cursos de diferente tipo que se dan a lo largo de seis trimestres. La maestría está abierta a la inscripción a todos los egresados de institutos terciarios y universitarios de carreras de humanidades o ciencias sociales y su objetivo es la formación en los diferentes campos de la historia argentina latinoamericana contemporánea y del siglo XIX.